Bienvenidos a todos, hoy vamos a trabajar con los comandos que nos permiten controlar los movimientos de los objetos dentro del escenario. Así por ejemplo, tenemos en este caso el objeto de la hormiga que tiene los siguientes comandos eh, ya incorporados. Al presionar la flecha hacia arriba va a apuntar en dirección, recuerden que este comando me permite ubicar en dirección derecha, izquierda, arriba o abajo. En este caso... Como va a ir hacia arriba, este, le vamos a colocar en dirección 0 arriba. Entonces, al presionar la flecha hacia arriba, vamos a ver que el objeto hormiga se desplaza hacia arriba. Tenemos la siguiente programación, que es al presionar la flecha hacia abajo. Al presionar la flecha hacia abajo, va a apuntar en dirección 180 y se va a mover 10 pasos. Es decir, que se va a desplazar hacia abajo. También tenemos el movimiento a la izquierda, al presionar la flecha a la izquierda va a apuntar en dirección 90 y se va a mover 10 pasos. Y al presionar la flecha a la derecha va a apuntar en dirección 90 y se va a mover 10 pasos. Hay otra forma de hacer este desplazamiento que lo vamos a ver en el siguiente video este, sobre sensores y condicionales. En el siguiente eh, objeto vamos a ver el desplazamiento, pero en este caso vamos a ver que se desplaza esta barra verde, que es el objeto 2, se va a desplazar con el movimiento del mouse. Entonces, para esto le decimos que al presionar la banderita, por siempre va a fijar el valor de X, recuerden que la coordenada X es la coordenada horizontal, y la va a ir fijando a X del ratón, es decir, a la posición X del puntero del mouse. Cada vez que movemos el puntero del mouse, la barra, este, el objeto barra verde nos va a ir acompañando. Vamos entonces a presionar la banderita y a probar esto. ¿Ven? Cada vez que desplazo el puntero del mouse la barra se va moviendo, es como que si nosotros la estuviéramos arrastrando, simplemente muevo el puntero del mouse, no estoy realizando un arrastre, pero parecería que sí lo hiciera. Bueno, muy bien, esto es todo por hoy, gracias por su atención.